especial de navidad, yo soy Laura Tobón, bienvenidos a mi canal, oigan lo prometido es deuda, por fin les voy a poder mostrar mi navidad sostenible, lo logré hacer obviamente con mucha ayuda, pero lo logré, estoy demasiado contenta y desde hace rato yo se los quería mostrar, entonces vamos a hacer un pequeño house tour de navidad Bienvenidos a este primer espacio que llamo Santa Claus is coming to town. No, Esta salita la he creado porque imagínense que cada Navidad a Álvaro le encanta disfrazarse de Papá Noel porque él tiene varios ahijados y el se disfraza, coge todos los regalitos de Navidad y se lo entrega a cada uno de los niños. Por aquí les voy a mostrar nuestro primer regalo que ya se lo empacamos a uno de nuestros ahijaditos y miren, cartón puro. Esta Navidad dijimos no vamos a empacar con papel de regalo, no queremos usar cintas, no queremos usar... Nada que pueda ser malo para el medio ambiente. Vamos a usar cartón, eh, papel periódico y bueno, ustedes pueden ser mucho más creativos este año y usar fibras totalmente naturales. Pueden utilizar semillas de eucalipto, mejor dicho. Pueden usar tantas cosas. Bueno, y por aquí tengo mis hermosas poncepias. Acuérdense que esta es como la flor... Eh, de la navidad y este año decidí eh, decorar mis poncetias con papel totalmente reciclable y adivinen que varios primitos míos vinieron acá y me ayudaron a armar esto fue una actividad súper chévere que ustedes incluso en sus casas pueden hacer bueno otra gran idea que tuve para esta navidad es que cogí chamizos de árbol y lo pintamos totalmente dorado y para las casas se puede ver súper lindo. Si deciden que no quieren tener como tal un árbol de Navidad, esto puede ser una gran idea. Y miren lo lindo que se ve. Y bueno, aquí está la sala de Santa Claus, o sea, de Alvarito. Ahora vamos a ver el baño. ¡Tarán! Bueno, otra vez mi poncetia, bien hermosa decorada con papel reciclable, miren este arbolito que es perfecto para decoración de cartón, gracias a mis amigos de Arroba Perlar que me mandaron todas estas ideas decorativas que también se las quería compartir a todos ustedes por si quieren también, por aquí tengo bueno mis toallas para poder reutilizar todo, mi jaboncito, una vela bien hermosa, así que el pan. Bueno, seguimos. ¡Tarán! Oigan, llegamos al espacio que más había soñado. Yo este año dije, quiero hacer una Navidad sostenible, quiero hacer una Navidad amigable con el medio ambiente. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y la verdad es que tuve mucha ayuda. Esto no lo pude haber hecho sola. Eh, y una de las grandes ayudas que tuve fue mi gran amiga, que siempre está conmigo en temas de decoración, en temas de diseño, y es nada más y nada menos que... ¡Caro Sánchez! ¡Ale! Oigan, no se imaginan lo que yo le debo la vida a esta mujer, cada vez que yo tengo un sueño de decoración, de diseño, lo que sea, ella siempre viene aquí a ayudarme y este año yo le dije... ¿Mi bebé. Yo quiero hacer una Navidad sostenible, quiero hacer una Navidad amigable con el medio ambiente. ¿Qué nos podemos inventar? ¿Qué podemos usar? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Cierto? Así es. Y bueno, lo logramos. Súper comprometidas con el medio ambiente, llegamos a esto. ¿no? Llegamos a esta maravilla. Esto. Pero vamos a explicarles un poquito de qué se trata esta Navidad sostenible. Empezamos detalle por detalle. ¿no? empecemos detalle por detalle. La idea era reutilizar, reciclar o usar materiales, evidentemente, de fibras naturales, que fueran supremamente biodegradables. Entonces, empecemos con esto. Claramente, las velas no pueden faltar en Navidad, entonces, lo que quisimos hacer fue una especie de candelabros, claramente, muy amigables con el medio ambiente. Lau tenía estas botellas, eh, nos de gusta vino. mucho el vino, a Álvaro y a mí nos gusta el vino rojo, entonces, en las... Eh, di a Caro y dije, Caro, ¿qué podemos hacer con ellas? Así es. Y ella, eh, bueno, le agregó su toque eh, espectacular, Caro Sánchez, y hizo estas velas como doradas, ¿no? Exactamente. Doradas. Con fibras naturales. Con fibras naturales. Y lo que usamos fue elementos de compostaje. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no, no, no, no, no. Vale, verga, niña, sigamos. A ver, ya, no, no se, se mover, cometimos así. el error de moverlo, pero bueno, estas se quedan así. Bueno, usamos elementos de compostaje biodegradables para poder decorar un poco la botella, ¿cierto? Usamos esto, que es una fibra natural para abrazar la botella, aquí usamos en vez de un moño de plástico, lo que usualmente hacemos, eh, pusimos estas, digamos, estas hojitas de eucalipto, disecamos limones y naranjas, y bueno, estas pepitas que vienen del árbol, realmente del árbol navideño, que se llama el árbol Holly. Esto lo usamos bastante en, en, en casi todos los, los El árbol Holly, ¿oyeron? El, holy. el árbol holly es el verdadero árbol de Navidad, uh -huh. según tu mamá, ¿no? Así es. La mamá de Caro también le encanta decorar y fue ella también la que nos dio. Ella nos ayudó mucho. Toca decirle, mamá Caro, ¿cómo hacemos? Para ¿Cómo que esto crees? se quede bien pegado y que no, no le pase nada. Bueno, ahora sí quiero que sigamos con el árbol de Navidad que para mí ha sido como la pieza fundamental para mi Navidad y ahí sí tengo que darles todas las gracias infinitas a una empresa paisa que se llama Perlat. Me acuerdo que yo por mis historias escribí que necesitaba un árbol de cartón o un árbol totalmente sostenible y ellos me escribieron de una, yo les mandé más o menos como quería el diseño y me mandaron esta belleza. Y les voy a contar un poquito de Perlad. Cara, imagínate que Perlad es una empresa comprometida con el medio ambiente. Son los únicos fabricantes en el país de cartón panal o honeycomb comboard. Eh, este material puede ser reemplazado por el licopor, el plástico, la madera. Y con eso ellos también buscan ayudar al medio ambiente. Ya o sea, lo logramos muy bien. Excelente. Y Cara, y trajo estas, estas pequeñas luces también que tienen fibras naturales. Y no puede faltar en el árbol de Navidad, claramente, los regalos. Acá ya hay un par de regalos empacados. Pesa, pesa. En pesa. cartón y bueno, usamos lo mismo, los mismos elementos para hacer el, digamos que el tema decorativo acá, simulando el moño. Amo el limón seco. El limón seco. Amo. Esto es una super idea para los que están interesados en hacerlo. Y la piña navideña, que claramente representa la Navidad. Bueno, vamos ahora entonces al centro de mesa, ustedes ya conocían esta mesa, desde el primer recorrido que les hice de mi casa ya habían conocido esta mesa, totalmente de espejo, también idea de Caro, eh, que me encanta, que es un poquito eh, sensible, yo no dejo que nadie la toque, me da susto que se rompa, pero en verdad, en verdad, ha un, un montón, ya llevo dos años con esta mesa y la, bueno, la Ponsetia no puede faltar. La fibra natural, haciendo un moño, bueno, esto es, un, esto es una, una cuerdita en fibra natural y bueno, normalmente pues con eso también hicimos los regalos de, de la Los pinos, o bueno, o las, las piñas. piñas. Las, las piñas. piñas. Normalmente estas piñas pues se recogen, se arrancan del arroz claramente, se recogen del suelo y son supremamente decorativas en esta época. Con eso mismo también hicimos este centro de mesa usando también pues elementos eh, biodegradables y bueno eh, elementos sí, pues de el compostaje frango. también pues, las naranjas los limones nuevamente y bueno aquí van a ver ustedes un poco más de cerca quisimos acompañarlo con estos velones para que se viera súper navide. la base evidentemente no es de plástico es una rodajita de madera que también se encontró y bueno nada eh de, digamos que de elementos plásticos como tal. Bueno, y esta es una de mis favoritas esta es una guirnalda que nos inventamos también con elementos totalmente naturales con la piña, con los limones secos, con las naranjas secas, estos son limones y naranjas, ¿cierto? Ajá, y la plantica, de la ¿no? Estas cosas empiezan a pasar. Bueno, Cuando bueno. uno es creativo, estas cosas pasan, pero tranquilos, eso no pasa nada. Bueno, amé, amé esto y no es tan difícil de hacer. No. Pues, como ven, es... Fácil. Bastante sencillo. Bueno, ahora sí pasemos al comedor. Vamos al comedor que quedó espectáculo. Claro, espérate. No puede faltar la corona. Fundamental, la corona de la vida. Y bueno, además huele delicioso, sí porque está lleno de de semillitas de eucalipto. Bueno, aquí tienen una idea fantástica para esas personas que quieren hacer algo diferente esta Navidad. Bueno, esta es de mis zonas favoritas, totalmente navideño. Aquí sí tengo que darle las gracias a mi amiga Mijal Glazer que hizo posible esta mesa espectacular, Especula. totalmente diseñada para esta ocasión, Así es. que es una mesa ecológica, pero navideña. Acá podemos ver los manteles que ella hace, que son demasiado lindos. Miren estos pinos que ella hizo con tanto amor. Así es. Seguimos obviamente pues, con la misma línea de las fibras naturales. Amo que los cubiertos sean colores eh, dorados, que las servilletas sean blancas. Me encanta el detalle que puso en cada una de, de las servilletas. Y las semillitas del... Las semillitas de la del... Ho, ¿Del qué? Del, del holly. Bueno, y para complementar aquí, Mijal también puso esta rama divina eh, mm. que hace juego con, con la mesa. Y nada, básicamente estos son, digamos que, los cuatro o cinco elementos que usamos para, para decorar esta Navidad sostenible. Eh, es una idea maravillosa para los que quieren seguir, digamos que, eh, con este... Yo ya creo que se va a convertir en una tradición para mí. ¿Qué opinas? Sí, pienso que es 100%... Además que se puede usar y reusar cada, cada año, proceso. cada año, como hacen normalmente las personas con... con Así materiales, ¿no? es. Aconsejamos que reutilicen. Bueno, y eso fue todo. Espero que les haya encantado esta Navidad sostenible que logramos hacer en equipo. Así Nuevamente, es. muchas gracias a Perlat, que nos hizo este árbol de cartón espectacular. A Mijal Glazer que dejó la mesa navideña sí. más hermosísima y de ensueño y bueno, gracias a todos ustedes porque ustedes también fueron los que me dijeron Lau, deberías hacer una Navidad sostenible deberías hacer algo diferente este año entonces, si ustedes también se animan o lo quisieron hacer este año mándenos sus fotos que queremos ver sus Navidades también y adivinen qué Caro y yo les tenemos una sorpresa para el próximo video ¿será que les contamos un poquito? ¿O será el próximo video? Pero esperamos. Esperamos el próximo video. Bueno, chicos, la verdad es que Caro va a regalar... ¿Será que cuenta? No, mentira, no, no, no, no va a contar nada todavía. Esto va a ser todo el próximo video, que va a ser también increíble. Va a ser todo de decoración, porque estamos en Navidad. Vamos a hacer algo para sorprenderlos increíblemente. Eh, bueno, espero que les haya gustado. Despídete, Caro. Da mucho beso. Bueno, mucho amor. Chao. Espero que les haya gustado. La verdad les invitamos a que sigamos con esta Navidad sostenible y seamos súper amigables con el medio ambiente. Les Acá les dejo el arroba de, de caro. Así es, bueno. Eh. Y bueno, esperamos que vean el próximo video porque les va a encantar la sorpresa que tenemos. Te amo, bebé. Aquí les voy a dejar el arroba de Caro. Eh, tengo que felicitarla porque ella es bien tímida, pero hoy se dejó, se dejó soltar, habló un montón. Oigan, los amo con todo mi corazón y bueno, pongan todos sus likes, todos sus comentarios, les gustó. ¿Qué más quieren ver? ¡Los amamos!